Bueno, muy buenas, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización por invitarme. Es un auténtico placer poder estar aquí y a todos vosotros, ¿no? Por permitirme compartir este, este ratito. Vale, voy a hablar de marketing digital y de cómo podemos empezar desde cero a obtener resultados con el marketing digital, donde entraremos con redes sociales. Pero, como veréis, le daré una importancia bastante pobre a las redes sociales porque realmente eh, es algo que sí, que está muy de moda, pero luego no le sacamos todo el partido eh, que queremos. ¿Qué es para vosotros lo más importante en una estrategia de marketing digital por una empresa el primer paso que debe dar una empresa para tener éxito en una estrategia de, de marketing online, marketing digital ¿qué es lo primero que tenéis que tener? plan objetivo, estrategia clientes vale ¿por dónde empezamos? imagen, bien más pistas Antes lo he oído alguien por ahí Producto ¿Y la web? ¿Qué importancia le dais a la web? ¿Sabéis el porcentaje de empresas en España de pymes que tienen página web? ¿Alguien tiene el dato? 52%, según un último estudio hecho por páginas amarillas en octubre, no, perdona, en noviembre de este año. Por lo que quiere decir que un 48% de las pymes no tienen página web. ¿Dudaríais de una empresa que buscáis en Google y no tiene página web? Totalmente. Si, sí, no sé, me invento, estamos buscando unos abogados, lo hemos visto en el periódico, en cualquier otro canal, me voy a Google. Bueno, primero, vemos el, en un periódico abogados, lo que sea, Rami 10. ¿Teléfono les llamáis? No, ¿qué hacéis primero? Vamos a Google. Abogados Ramírez no tienen página web, ¿le llamáis? ¿Por qué? No, no no, no. Te falta confianza, ¿no? ¿Quiere decir que no son buenos? Pueden ser los mejores abogados. Pero no te está dando esa confianza, por lo tanto, es importante estar. Vale, ahora estamos. ¿Vais a contratar un fotógrafo profesional para un evento? ¿Encontráis uno en cualquier sitio? ¿Vais? ¿Entráis en su página web y es horrible? ¿Le contratáis? ¿Por qué? Pero no es desarrollador de webs, es fotógrafo. Pero no es desarrollador, es fotógrafo. No ha puesto los medios para solucionarlo. Claro, dices, joder, si este, alguien que se dedica a la imagen tiene esa web tan fea, imagínate, deja hacerle las fotos a tu evento. Y puede ser el mejor fotógrafo de todo el país, pero no le llamas. Por lo tanto, es importante... Ser bueno, es importante aparentarlo y es importante comunicarlo. Si nos falla una de las tres patas, tenemos un problema. Por lo que gran parte de las estrategias de marketing digital o de fracasan o no obtienen, mejor dicho, los resultados deseados por la web. Porque la web no está enfocada a los objetivos de negocio. Créeme que es el primer paso fundamental, porque al final siempre acabamos en la web. Luego os lo demostraré con estadísticas de, de un estudio que esto es cierto. Pero... ¿Qué os viene a la cabeza cuando vemos el término web 1.0? Primera. ¿Alguien se acuerda de la primera web que vi en su vida de una empresa? ¿Cuál? La primera web fue la. ¿Cuál? Netscape. Vale. Terra. ¿Y de empresa? ¿Corporativa? Estos eran portales. Vale, alguna empresa, de empresa. ¿Alguien se acuerda de alguna? Vale. ¿Cómo era esa web? ¿Pero bonita visualmente? No, era que se ponía cuatro botones, le daba algo y nada más. Vale. Esas eran las primeras web más o menos año 98. Yo recuerdo. Sí. Antes de los botones. Antes de los botones, las web eran solo texto. Solo texto. Sí, única y exclusivamente. Sí. Bueno, yo me acuerdo al principio Lenguajes de programación como Basic Me acuerdo que en el colegio aprendíamos a programar Todas esas líneas de, de código Pero, vale, esas primeras web Más o menos yo lo, yo lo recuerdo por el año 98 Yo como decía, nací en el 80, tenía 18 años Era cuando entré a la universidad Y recuerdo, yo, yo en mi primera web O por lo menos que tengo constancia de verla Fue la web de Colacao Una web horrible es decir, Colacao, Colacao tiene unos colores corporativos super fuertes Claro, si tú los pones en pantalla mal combinados Eso es un auténtico desastre y esas webs no, no avanzaban en el tiempo, permanecían, es decir, no se actualizaban los contenidos, eran web feas, no permitían contactar ni, ni bidireccionalidad con los consumidores. Todo esto avanza y estamos donde se supone que estamos, y digo se supone, que es esto de la web 2.0. ¿Qué es esto? ¿Qué os viene a la cabeza por el término? ¿Interactividad? Vale, ¿cómo definiríais la web 2.0? ¿Alguien que me dé una definición? Reciprocidad. ¿Influyen las redes sociales en esto? Sí, sí, sí. Vale. ¿Creéis que estamos en la, el mundo de las... Las empresas tienen webs 1.0 o 2.0, generalmente? 1.0 Totalmente. Claro, lo, lo que es una incoherencia total. Vamos a una red social, Facebook, que está en un entorno 2.0. Es decir, tenemos a los usuarios en un entorno 2.0 y de ahí les llevamos a nuestra web un entorno 1.0. Quiero que veamos varios ejemplos y me digáis qué os parecen estas páginas web. ¿Vale? ¿Se ve bien el buscador? ¿Sí? Vale, hacerlo más grande. ¿Algunos seis clientes de Iberdrola? Vale. Tanto si sois como si no sois, vamos a entrar en su página web y decirme ¿qué os parece? ¿1.0 o 2.0? ¿Por qué? Vale. ¿Alguien que dice 2.0? ¿Por qué? a redes sociales genial voy a leer el menú Conócenos Reputación y Sostenibilidad Sala de Prensa Accionistas, Inversores Clientes, Proveedores Redes ¿Hacia quién va dirigido esto? ¿Hacia el cliente? Vale Noticia del 21 de Enero Ignacio Galán reclama una política y regulación estables para atraer hacia el sector eléctrico inversores ¿Os apetece leer esa noticia? A mí me da igual ¿Qué os apetece hacer cuando entramos en esta página web? Irte corriendo Es decir decías, enlaces a redes sociales perfecto, pero para mí eso no es 2.0 para mí eso son solo enlaces a redes sociales que además os invito a entrar en, en esta ya le coge los datos la siguiente vez que entra te dice buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? ¿en qué más te puedo ayudar? y lo hace todo automatizado pero es que además te da estadísticas, porque para mí lo digital sin datos, mal vamos estas son estadísticas reales donde, pues aquí vemos, no sé si se ve bien, pero el total de visitas hubo 38.000 Y consultas recibidas 275, un 1% De consultas recibidas Y luego te dice cuántas fueron atendidas de ese, de ese 1% Aquí vemos que es un 64% Hombre, lo, lo suyo es que es el 100% En este caso no es así porque entran muchas cosas de spam o gente diciendo tonterías Entonces no se, no se contestan Pero esto es una... te da analíticas mucho más profundas Pero es que no queda ahí la cosa tiene un sistema de captura de vídeo de qué hace cada uno de los usuarios en tu página web. Y os lo quiero enseñar, voy a entrar directamente en el canal para que lo veáis. No. Normalmente, las mejores herramientas, es decir, ¿cómo lo digo? Creo que hay pocas herramientas gratuitas que al final le sacas buen partido. No suele ser cara, lo que pasa es que luego todo suma es que pago dropbox, es que pago... y cuando acabas al medio pues si me estoy gastando 300 euros en herramientas, pero insisto, es que todo es caro barato dependiendo el resultado que le saques, si a ti te está dando rentabilidad es decir, ¿por qué no? si te está dando beneficios mirad, voy a entrar en el Live VIP lo tengo implementado, bueno, aquí os quería enseñar uno de ellos, cómo se ve esto es una, una tienda, bueno, ya sé tienda online pero de tema de manicura a domicilio, donde sale la chica y la atiende, ¿no? y yo es la segunda vez que entré y me dice, hola Juan, bienvenido nuevamente a yasecuidan.com, ¿necesitas que te ayuden algo más? Donde me pueden escribir, o puedo escribir, llega el contacto, o puedo decir, no, llamar, llámame, y directamente el, la persona me dice, aquí este es el teléfono, o yo te llamo, y me manda los datos, y yo le llamo, y además te ayuda a generar base de datos. Pues buena pregunta, no lo sé realmente, es decir, no, no lo he preguntado, se lo tengo que preguntar. Pero te voy a enseñar el back para que veas realmente cómo te saca absolutamente todo. Eh, Esperad, vale, esta cuenta Mirad, este es el, el listado de visitas en el día de hoy A tiempo real, pues tenemos aquí Bueno, este es de mi blog esto montado, ¿vale? Pero tenemos de dónde viene, de Alemania El acceso, la calidad de la visita Tiene herramientas de marketing para hacer envíos automatizados De ofertas, cupones, emailing integrado también Que funciona bastante bien Con distintas segmentaciones, geolocalizadas, todo lo que queráis Y tiene la parte que os decía de reproducir Donde directamente tú ayudas a reproducir y te hace un vídeo automático de tu página web y ves cómo el usuario lo está viendo y cómo se mueve el ratón. Información súper interesante, cómo está navegando por tu página web. Y todo por solo que son 29 euros al mes. Lo vale. Si le sacas partido, os aseguro que, que lo vale. ¿Os parece interesante? Es una herramienta muy muy útil. Y yo os invito a probarla porque muchas veces cuando probamos las cosas nos damos cuenta del potencial o las oportunidades de venta que estamos dejando escapar. Se ha hablado antes también de la importancia de la adaptación al móvil de las páginas web. Es decir, donde todavía... Sí, sí, sí. sí. Cuando te entra un usuario, ¿qué tipo de alarma te genera para que tú sepas que está dentro un usuario para interactuar con él? Te mando un email a tiempo real. Están, eh, les falta la aplicación del app móvil, que Zopin sí lo tiene, que para mí es una carencia, pero la van a sacar ya. Entonces es muy cómodo. Pero ahora mismo te mando un email, das y contestas directamente. Bastante cómodo. Eh, vale, el tema de mobile... Gran parte de las páginas web en internet no están adaptadas a móvil, lo que es un problema, sobre todo si es una tienda online o hay algún tipo de interacción con algún formulario. Dos tercios de los usuarios de Facebook España navegamos desde dispositivos móviles, de tal manera que compartimos ahí nuestra web, la gente clica, entra y es una web que no está adaptada a móvil. Es otra de las cosas que es importantísimo. Vemos campañas de, de AdWords o distintas campañas, que dicen, no, es que no funciona. No, no, es que no funciona. Es que el 80% del tráfico te está llegando de dispositivos móviles y le está llegando una página web. Por eso no te convierte. Por lo que vuelvo a la página web. Si no está perfectamente optimizada, vais a estar, gran parte de la inversión que estáis realizando, la vais a estar desperdiciando. Vale, ya tenemos nuestra página web perfectamente hecha. Va, todo genial. ¿Cuál es el siguiente paso? Que nos conozcan, claro. Enamorar a los usuarios. Además, hablo de enamorarles o de seducirles, porque realmente ya no les vendemos. A los usuarios no se les vende. Les, les ayudamos, les damos información, les seducimos para que nos compren directamente. Para mí todo esto, además de todo lo que está sucediendo, para mí es una evolución antropológica. Fijaos, si nos miramos en los tres deseos básicos del ser humano, compartir, colaborar y crear, es lo que hacemos en redes sociales. Compartimos contenido, colaboramos con otras personas y creamos contenido. Esto es nuevo. ...y los hombres de las cavernas que hacían... ...exactamente lo mismo... ...es decir, se reunían para compartir el botín de caza... ...afinar herramientas y pintar bisontes en las paredes... ...en los muros de aquel entonces... ...es decir, la esencia es exactamente lo mismo... ...lo que cambia es la tecnología... ...que nos permite viralizar o llegar o maximizar nuestros resultados... ¿no? ...pero claro, toda esta manera de cómo nos comunicamos... ...fijaos, antes de los años 50... ...¿qué medio de comunicación había? ...la radio... ¿no? ...las familias se sentaban en torno al aparatito... ...y recibían la información... Todo avanza, aparece la televisión y ya nos enfrentamos a un dispositivo. Todo esto, además, cambia. ¿Qué sucede ahora? Esto. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Estamos más comunicados o más, sí, más comunicados que antes? Yo creo que sí. Es decir, seguramente habéis conocido a personas que si no es por las redes sociales nunca habréis conocido. Segurísimo. Ahora que es bueno o es malo, eso da lugar a un debate sociológico tan grande que no vamos a entrar. Pero es algo que está sucediendo, es una realidad y desde el punto de vista empresarial es genial. Porque al final tenemos a personas, estamos todo el día conectados a dispositivos, es decir, cuando teníais 16 años y ves con vuestros amigos por la calle, ¿qué hacíais? Hablar. Vas ahora a un centro comercial y ves a chicos de 14, 16 años, que hacen? Así, y van tres y están hablándose entre ellos en el grupo, pero claro, todo tiene un sentido lo del grupo es decir, ¿por qué? porque hay otras personas en ese grupo que no están ahí y quieren incluirlas en este círculo al final esto es una realidad antes se hablaba también de Whatsapp como herramienta de, de comunicación, herramienta de marketing súper potente eh, liberalizó, o, o sacó la versión web Whatsapp el otro día, para temas de, de Android no la he podido probar de todas maneras, sí se puede simular desde hace tiempo Whatsapp en cualquier dispositivo es decir, con un emulador de Android podéis manejar Whatsapp directamente eh, pero para mí WhatsApp es para temas más eh, pequeños, a día de hoy WhatsApp no está preparado para manejar miles y miles de contactos, ¿no? Pero es que esto, uf, esto es lo que pasa siempre, cada vez más Los métodos más tradicionales pasan un segundo plano, ¿no? Porque normalmente esto sucede pero la televisión sigue encendida de fondo Donde no le estamos prestando atención, cada vez vemos menos la televisión cada vez vemos menos todo. Los datos al final de televisión, las cuotas de share, están, fal están falseadas absolutamente. Totalmente falseadas con la, con la realidad, ¿no? Pero el marketing en Internet es como ligar. En una discoteca. Y quiero que hagamos un juego que me encanta hacer. Vale. ¿Quién ganaría en un concurso de ligar? Imaginaos que salís por la noche con vuestros amigos, amigas, estáis solteros, solteras. Y está el chico chica con el que queréis acabar esa noche pero no, podéis, no vais a ir vosotros vais a tener que mandar un tercero y de ese tercero dependerá el resultado y os voy a dar tres opciones y hay que elegir una primera opción un community manager por hacer el paralelismo con la vida el community manager es típica persona super, que habla con todo el mundo súper simpática relaciones públicas segundo, SEO posicionamiento natural de buscadores que mucha gente diga que tú eres algo es decir, en el año 2002 hubo una campaña de desprestigio contra la SGAE en España Muchos blogueros se alinearon y dijeron Vamos a poner todos ladrones en la fala web de la SGAE Ibas a Google, buscaba ladrones, que aparecía primero La SGAE, la base del SEO Que muchos digan que tú eres algo Y el SEM, anuncios de pago El que para conseguir las cosas, paga Aunque suene mal ¿Cuántos ponéis en manos del Community Manager en Liga de la Noche? Levantad la mano Joder, época credibilidad a los community en manos del SEO y en manos del SEM el pago ¿qué conclusión? los tres, la combinación si realmente las acciones independientes no, no funcionan, al final se cumple el fenómeno de la sinergia. La sinergia no sigue la matemática, la matemática y la aritmética dicen que uno más uno es dos, la sinergia dice que uno más uno es tres. Es como cuando tiras piedrecitas a un estanque, se crean las ondas y si tiras otras se suman las ondas. Es exactamente lo mismo, es decir, si hacemos una acción solo, vamos a estar dejando escapar oportunidades. Necesitamos muchos inputs, ¿no?, para conseguir los mejores resultados. Y os decía antes, unas estadísticas eh, Hay una empresa en España de Cocktail Analysis Que emite muy buenas estadísticas sobre redes sociales Evidentemente las tiene más actuales que la que he traído Pero la que he traído de abril de 2012 es por una razón Y es esto ¿Qué canales utilizan los usuarios para informarse? Está separado por sectores pero me da lo mismo porque la tendencia es la misma Primero, la página web Segundo, buscadores Tercero, foros y blogs Cuarto, amigos en redes sociales Y por último, los perfiles oficiales de las marcas Es decir... Nos centramos muchas veces en la parte de perfiles oficiales, lo último, que no digo que no sea importante, pero siempre y cuando hay una coherencia desde el principio. Si no está esa coherencia, al final no vale, o el funcionamiento, la, la, la rentabilidad que vamos a tener va a ser muy pequeña, cuando queréis buscar algo que vais a Facebook o a Google. Pero para una búsqueda habitual normalmente no sueles ir a Facebook para una búsqueda habitual de algún producto, ¿no?, Claro, toda la parte de buscadores evidentemente es importante. Se ha hablado de SEO, se ha hablado de, de SEM, donde son acciones, especialmente el SEM, que te permite convertir directamente para conseguir resultados inmediatos. Y funciona muy bien. ¿Es caro? Sí, y cada vez más y dependiendo donde sea pero realmente te permite empezar desde el momento uno a generar buenos resultados el SEO es importante, por supuesto combinarlo a medio largo plazo te va a dar resultados, inmediatamente tú abres hoy una tienda online y dices, yo no puedo esperar ocho meses a vender, tienes que empezar a vender ya por lo que la combinación de las dos es la que te va a dar buenos resultados pero seguro que habéis visto el rating de 5 estrellas de Facebook, de Facebook, verdad, de Google lo gestionáis habitualmente no. Esto es importantísimo, es decir, cada vez más, sobre todo a nivel de reputación online, porque la reputación online condiciona las ventas, nos fijamos en las estrellitas, es muy visual. Este es un hotel que está aquí, lo he buscado, hotel-restaurante, cortijo chico, donde cuando entro y veo cuatro estrellas, lo primero que es lo que vemos, ¿qué sensación nos da, buena o mala? Vale. Si ves una, nah, mala. Pero es que esa puntuación se refleja justamente además debajo de la página web. Lo que esto ya te está empezando a condicionar... Para que el usuario se lleve una primera impresión o no Claro, pero aquí nos encontramos con que hay, con que hay eh, varias, eh, varias reseñas, varios comentarios Fijaros, quiero entrar directamente y vamos a ver la realidad de todo esto Voy a buscar hotel, restaurante, como chico, bueno lo escribo mal pero me llegará Bien, aquí lo tenemos de pre. Vamos a ver, bien, perdonad, aquí siete reseñas en Google, entraríamos a ver reseñas, y hay reseñas positivas, malas. Falta algo ahí. No echáis de menos nada. Una contestación. Es decir, no hacen ni caso a los usuarios. Es decir, realmente lo primero, poner aquí lo que queremos, es muy fácil. Con mi cuenta de Google, escribir una reseña, tan sencillo como esto. ...le marco cuando me quiera salir las estrellitas... ...y le cuento lo que quiera... ...ya está, publicado... ...y no puedes eliminarlo como empresa... ...claro, pero si tú no contestas esto... ...al final, ¿qué sensación tienes como usuario? ...ahí vamos... ...tienes que darte de alta en Google My Business... ...automáticamente con tu dirección... ...Google te envía a tu dirección, un código para confirmar... ...que eres tú el dueño y te dan un panel para gestionar todo esto... ...realmente son todavía muy pocas las empresas... ...que he visto que responden... ...a los usuarios... Sí, sí, hay opción, hay opción ya Desde hace unos cuantos meses Mirad, os lo voy a enseñar Por ejemplo, voy a coger una que sé que lo hace Y bastante bien Que es uno de los hoteles más grandes que hay Que es el Hotel Auditorium Bueno, lo escribo mal, pero me lo sacará Hotel Auditorium 57 reseñas de Google Cuando entramos podéis ver respuestas del propietario en todas Aunque se decir Oye, gracias, nos alegra que te haya gustado la estancia Pero al final es una manera de hacerse sentir escuchado Porque aunque lo leas como empresa pero no sabe, el usuario siente que no te están escuchando es decir, es una parte más importante de todo esto y además de conseguir eh, comentarios es importante porque hay muchas empresas que entran, está la parte de reseñas pero no hay ni comentarios, ni buenos ni malos eso es bueno, para mí es malo porque no hay comentarios, si no hay comentarios frente a la competencia que sí tenga, ya estás en, estás en desventaja y además está demostrado analíticamente que la reputación online tiene influencia directa en las ventas de un negocio. Hicimos un estudio el año pasado centralizado en el sector hotelero, cogimos las cinco principales cadenas de hoteles, analizamos su beneficio por empleado y medimos su índice de reputación online. Y nos confirmó que a mayor índice de reputación online, mayor beneficio por empleado. Por lo tanto, la reputación online directamente afecta a las ventas. ¿En qué porcentaje? También variará dependiendo de los sectores. Por lo que es importante la imagen, esta es la imagen es nuestra, lo que nosotros estamos aparentando dentro de dentro de Google, ¿no? Aparte, os quería dejar varias herramientas, conocéis todos Google Analytics, ya se ha mencionado, hay otra que es Google Webmaster Tools, también gratuita, muy interesante, pero dos que, si no las conocéis os van a ser muy útil. Metric Spot y Rank son dos herramientas, tienen una versión gratuita donde pones la URL de tu página web y te hace una no lo llama micro consultoría porque no lo es pero un microinforme con varias tips a mejorar carencias que tiene entonces para una primera fase está muy bien y además para también analizar tu competencia y tener una fotografía inicial de dónde estás tú y dónde está tu competencia por lo menos para saber de qué punto partimos y hacia ir hacia ir hacia adelante ¿no? Y si, sí. la URL de la web súper sencillas. no tienes nada más que hacer y en menos de 10 segundos te, te saco un informe y bastante útil Para unos primeros tips Evidentemente No sustituye una, Un análisis profundo manual ¿eh? Pero bueno Para tener una, una primera aproximación Es, es bastante, bastante útil Hablemos de redes sociales ¿Qué nos está pasando? Con esta ¿Qué habéis notado en el último mes? ¿No, no, ¿No habéis notado nada raro A nivel de empresas en Facebook? A bajar alcance Brutal ¿En qué porcentaje estamos De alcance orgánico? Más o menos Muy poco Dependiendo el volumen de fans Etcétera, etcétera Pero... 2% 2% de alcance orgánico el, La tendencia es llegar al momento Que llamamos Facebook cero En el que el alcance orgánico sea cero Pero para mí, mí Entre un 2 y un 0 es lo mismo es decir, Realmente no tiene sentido ¿Cuántos hacéis inversión publicitaria en Facebook? ¿Podéis levantar la mano? Vale La mejor herramienta de marketing Que existe a día de hoy Es decir... El coste por contacto es baratísima Y te permite Para mí es la televisión mejorada Masiva e hipersegmentada La televisión no hipersegmenta, tú lanzas el anuncio y a quien pilles En Facebook no Tú lanzas el anuncio y llegas a quien quieres llegar No, es que yo quiero llegar a mujeres de entre 18 a 25 años Que viven en Alaurín y tienen Y les gustan los, perro, los perros Yorkshire Y te dice Hay 328 Ah, por eso es 328 Es mi target directamente Y eso te lo permite, con unos costes muy bajos pero muchas veces decimos, no, pero esto solo para B2C, para Business to Business no nos vale. O para negocios de cierto perfil no nos vale. Última campaña para que montamos, os digo los datos, para eh, buscar compradores de un piso de medio millón de euros en Madrid. Es decir, buscábamos eh, inversores, inversores eh, inmobiliarios, tanto en España como en países latinoamericanos. Coste por contacto, 6 dólares. Contacto cualificado de inversor al final no se consiguieron más de 42 leads se ha vendido el piso es decir, mirar el coste de inversión de la campaña frente al valor del producto brutal es decir, es una de las mejores herramientas que hay por lo menos probarla y dices, no, no me ha funcionado no funciona siempre, es cierto, pero es como todo entonces realmente te da unas opciones muy muy buenas, pero claro, os decía lo del alcance el alcance orgánico y quería aquí enseñaros uno de ellos por ejemplo, fijaos, esta es una página de fans de una empresa de, de belleza de sí, una clínica de estética donde ahora mismo decía es que si no haces inversión publicitaria en Facebook es que es lo mismo que no estar, prácticamente lo mismo porque además el alcance dice si sí, estoy alcanzando a X persona ya pero esa es la gente a la que quiero alcanzar si tú quieres alcanzar a la gente que quieres paga Y e, insisto con poca inversión desde 180 euros al mes se pueden hacer cosas muy, muy interesantes en este caso esta web tiene 2781 fans y mirad voy a coger por ejemplo esta, no, esta noticia orgánico 36 el resto pagado pero me voy a ir a una un poquito más antigua mirad la diferencia se ha llegado a 1823 personas de la que orgánico 169 es un 5% del total de fans el resto es pagado entonces evidentemente si la, la noticia o el comentario o el, la, el comunicado de interés y genera me gusta eh, eh, comparticiones y comentarios ayuda a vir, la viralidad orgánica evidentemente pero si no impulsamos con algo de dinero la visibilidad está extremadamente reducida a día a día de hoy. Y bueno, pues Twitter va a ir por el mismo camino, es decir, aunque todavía no, pero Twitter acabarán metiendo un algoritmo como ha hecho Facebook donde nos limite las visualizaciones del timeline, ahora mismo se supone que ves todo de la gente a la que sigues, pero esto no será así. Y YouTube, una de las herramientas también más potentes que hay, la parte de vídeos, ¿no? ¿Utilizáis los vídeos como estrategia de marketing digital? ¿Alguien utiliza microvídeos? ¿Alguien Vídeos de menos de 15 segundos ¿Quién lo hace? Vale, ¿qué tal los resultados? A mí me encantan Es decir, cuando vemos un vídeo ¿Dónde miráis primero? Antes de dar al play Tiempo Minuto 49, ¿lo veis en el 100% de los casos? No 59 segundos ¿100% de los casos? ¿100%? No 16 segundos 100% casi no, 99 pero realmente te aproxima aquí está el fuerte de toda esta parte herramientas como Vine o, o Instagram Vine son 6 segundos, Instagram nos permite hasta hasta 15 si no recuerdo mal y aquí os, os quiero enseñar la estrategia de una cadena que a mí me encanta, una cadena americana de lo bien que lo está haciendo, es la cadena americana Lobs es eh, como el héroe Merlin en Estados Unidos donde lo que han hecho es una cuenta de Vine Donde dan microvídeos útiles para el hogar Por ejemplo, en 6 segundos Te enseña a eliminar el óxido de los cuchillos con zumo de limón Quitar un tornillo que se resiste a salir Despegar adhesivos O usar la funda de la almohada para organizar tu ropa Veréis un vídeo de 6 segundos para tener respuesta de eso? Totalmente Mirad, vamos a ver, he traído varios El de tornillo que se resiste a salir A mí es que me encanta porque es algo que nos ha pasado a todos 6 segundos A ver un poquito más grande Bien Ahí tenemos el tornillo Ponemos el destornillador Nos sale Vale, ¿qué hacemos? Le ponemos una gomita encima Y ahora sí sale Seis segundos Es de Twitter Mine es de Twitter Pertenece a Twitter Directamente Vale, pero fijaos Qué manera más sencilla ¿Os suscribiríais A una cuenta de empresa Que os da contenidos Para el hogar en 6 segundos Que os sean útiles? ¿Sí? De tal manera Que vuelvo con lo de gallina blanca Estás consumiendo contenidos Que a lo mejor Yo un día necesito ir a comprar algo Y ¿dónde me voy? A esta o a la competencia a este Tienen más vídeos Por ejemplo He traído dos más cortitos Uno de cómo eh, limpiar una, una esponja de En dos minutos de bacterias Entonces directamente La metes en el microondas La pones dos minutos Y las bacterias se evaporan Dos minutos dos, Seis segundos O Una manera También hacen promociones con vídeos Aquí lo que están vendiendo es No sé cómo se llama es, No es una taladradora Son de estas para No me sale pero mirar qué manera de venderlo ya está y te acompañan con el precio una manera totalmente distinta de meter sus productos en un contexto con un contenido que puede resultar simpático, interesante o si realmente os parece útil todo esto podemos implementar sistemas como este en nuestras empresas es relativamente sencillo todo lleva tiempo, planificación evidentemente pero tened en cuenta que cada vez más el consumidor prescribimos decimos si algo nos gusta lo comparto y si algo no me gusta no lo comparto por lo tanto lo importante de todo esto ¿cuál es? ¿qué tenemos que ser? ¿no? ¿casi? diferentes ¿alguien conoce el estatua de Charles Latroff en Latroff University Australia? vale es esta ¿le veis algo raro? es una estatua normal tiene su base y su señor de bronce encima solo un cambio un giro de 180 grados que la hace especial y la hace diferente si esta estatua estuviese puesta como el resto de estatuas no se fija en ella ni el tío que la creó pero se ha hecho famoso por esto es lo que tenemos que hacer coger nuestras estrategias y hagamos giros de 180 grados seamos creativos no nos dé miedo a equivocarnos si sí, al final cuanto más seguimos nos equivoquemos más cerca estamos de del éxito esto es pura pura estadística ¿no? y para, que, para acabar, quería compartir varios casos que seguro que muchos conocéis, pero es que creo que son muy buenos comunicación agresiva en redes sociales entre ellos estrategias positivas, negativas, esto puede dar lugar a muchos a muchos debates, ¿no? Pero esta última de Navidades que habréis oído, la de la ruca, seguro que todos conocéis, donde un usuario pido disculpas de antemano por ciertas palabras, dice Hola al campo, ¿tenéis ruca? dice al campo, ¿qué ruca? y le contesta pollas con peluca. Es decir, pero mirar 1620 retweets, 786 favoritos. ¿Os distorsiona la imagen de Alcampo esto? No, totalmente. Pero esto no queda aquí. Bueno, Alcampo le dice, joder, no me ha gustado. Pero llega Mediamar y el 11 de diciembre dice, en Mediamar vendemos lavadora, nevera, videoconsolas, tostadoras, calefactores y pistas de esquí. Y llega Alcampo y le dice, ¿y Ruca? Es decir que ya las propias empresas entre ellas empiezan a generar debates, ¿no? 2.824 retweets. Media Mark, Walter White en Media Mark, donde lo lanzan el, el protagonista de, de Breaking Bad. Juegan con distintas campañas señores de Mediamar la fuente de alimentación de un PC es parte del mismo de hecho sin ello un PC no existe hay jurisprudencia y le contesta a Mediamar entendemos tu enfado pero déjanos preguntarte algo ¿el agujero del donut forma parte del donut? <risa> respuestas creativas bueno aquí el usuario no le hizo mucha gracia y le dice no creo que entendáis mi enfado igual lo explica la unión de consumidores en breve Timo <risa> totalmente <risa> sí que lo que decía que el Mediamark hace poco insultó a los andaluces eh, poniendo a las 5 de la tarde Buenos días, Andalucía. Entonces, eso puede ser espada de Amocle porque. A ver <ríe> A ver, a mí porque me da igual, el malo, pero. O a otro le puede decir esto, esto de que van, estos gilipollas. Es un arma de doble filo, es decir, cuando llegas a límites estás en, la, en, la, en el hilo, en la, la cuerda floja. Entonces, sí. pero yo creo que hay que saber también dónde está el límite Hay que tener cuidado Yo creo que tienes que innovar, pero con cuidado también Mucha gente creo que se están pasando un poquito En algunas cosas se han pasado No estoy haciendo sí. apología de esto, eh Cada uno que piense lo que quiera Sí. Totalmente, claro, porque Dicen cosas que no deben, pero Esta, la Guardia Civil Todos conocéis a la policía Por lo tanto, no voy a compartirla Pero la Guardia Civil es como más seria la Guardia Civil y llegan y si él supiera lo recogiera no seas guarrete y no conviertas la calle en un campo de minas sal con una bolsita es época de bellotas en toda España no es necesario que bajes hasta Ceuta para comprarlas es la guardia civil alguno pensó que en un zumo que con un zumo y un poquito de chocolate tendría la merienda perfecta al final cenó con nosotros comunicaciones agresivas ¿en qué momento me hice socio de la FNAC de dejarme de mandarme 400 correos al día puta panda de soplapollas? y le comenta, hola, aquí los soplapollas si quieres podemos gestionarte desde aquí tu suscripción cada uno puede contestar lo que quiera, ¿no? pero en definitiva, veníamos de pensar por cerrar un poco todo en macroobjetivos, objetivos, que el ma nuestro macroobjetivo es como vender más y al final todas las estrategias debemos pensarlas en microobjetivos, objetivos marcar los objetivos pequeños, cuantificables en el tiempo, no sé por ejemplo, que las chicas de Laurín, tengo una clínica de estética, que las chicas de Laurín de la Torre entre 25 y 35 años completen durante la primavera de 2015 100 formularios de solicitud de presupuesto en nuestra página web. Y tenemos un foco dirigido, una estrategia diseñada y podemos medir resultados. Sí. Como estamos en la Costa del Sol, hay gente que le preocupa los comentarios que puedan haber en las redes sociales, los comentarios que hay en Booking, los comentarios que hay en Google, lo que has dicho antes. ¿Tú qué aconsejarías a los empresarios de la Costa del Sol cuando reciben un comentario negativo y tienen que afrontarlo de una, manera, de una manera rápida entiéndeme, imagínate un chilinguito que no tiene un community manager pero que tiene algo en internet lo, lo que puedes hacer para, para minimizar ese tiempo de respuesta es establecer protocolos de actuación, es decir, jugar con varios escenarios ficticios para tener una respuesta más rápida que hacer en cada momento con esto en ciertas cosas se juega así es decir, al final eh, no tienes tiempo para decir, oye, si pasa esto, ¿qué hacemos? No puedes reunir a gente. O sea, se hacen distintos protocolos, se establecen cientos de casos de qué puede suceder y cómo, y cómo reaccionar ante ello. Pero siempre en temas de comentarios negativos, yo creo que lo primero es analizar de quién viene y si es cierto. Porque muchas veces hay muchos trolls por ahí que lo que buscan es que generes una respuesta para darles visibilidad y por hacer eso es cuando la lías. Entonces, mucho cuidado con todo eso. Entonces, primero analizar de dónde viene y quién es. Eh, ...no sabía realmente cómo, cómo afrontarlo... Es decir, ¿yo qué digo ahora aquí? ¿Qué le comento? Entonces hemos estudiado el tema... ...y era que tenía... ...unos 10 comentarios positivos... ...sobre uno negativo... ...ni contestó al ya. negativo... ...tampoco contestó los positivos, cuidado... No. ...ya, ya... ...al final, a ver, los comentarios... ...a día de hoy atacar a una empresa es súper fácil... ...súper sencillo, es decir, además... Eh, ...con mentiras, no podemos hacer que algo se desindexe de Google... ...Google no desindexa absolutamente... ...nada por todo eso... Eh, para mí es, tienes que hacer una estrategia preventiva Es decir, no esperar a que tengamos un problema Para intentar contraatacar Es decir, generar muchos comentarios positivos En torno a tu marca, a tu negocio Para que en caso de que eso suceda Puedas tener una más rápida reacción Pero tampoco hay una estrategia Dependiendo cada caso también ¿Alguna pregunta más? Ignacio, un segundito Este es un friki de lo bueno, ¿eh? Muy buenas. Pues bueno, mi pregunta es, es que lo estoy escuchando y realmente no sé si es eh, la tendencia actual o no lo va a ser, eh, el tema de, de la minería de datos, data mining para el 2015 de vale. perfiles y tal va por ahí el tema, ¿no? Va hasta donde yo sé. Big data, small data. Sí, y aplicación ya más práctica. Vale, sí, realmente lo que pasa es que todavía no hay herramientas, no hay suficientes herramientas a un coste asequible para utilizar todo esto. Pero ejemplo, para mí los datos es lo más importante que hay. Es decir, eh, todas las tendencias de marketing van a realizar acciones de marketing en base a datos. Ahora mismo digo, pues creo que voy por allí. No, es decir, analizamos datos, de ahí sacamos insights y de ahí tomamos decisiones de negocio. Eh, en la parte de generación de contenido sucede lo mismo. Es decir, ¿por qué generamos contenido en esta temática? No. Lo que hacemos hay herramientas que nos permiten analizar hasta en tres niveles de profundidad el contenido de los usuarios a los que queremos llegar. Entonces sabemos que están hablando de esto, de esto, de esto, de esto, y con eso te haces un plan de marketing de contenidos a un año de lo que quieres hablar. Lo que faltan son todavía herramientas, porque las hay, pero todavía unos costes bastante, bastante elevados. Y en España hay poquito, casi todos en Estados Unidos. No hay ninguna herramienta que sea medianamente asequible. ¿A más medianamente asequible? Estamos hablando de un coste inferior a, no sé, 500 euros al mes. Que yo conozca, no. ¿Mm? Que yo conozca a día de hoy, de momento no. Bueno. Pues nada, <risa> habrá que ir a ojo. Pero irán llegando, ¿eh? supongo que, que irán llegando. Gracias. ¿Cómo has conseguido en tu caso convencer al empresario... De una edad ya mayor y que realmente no le ve absolutamente ninguna utilidad al tema de las redes sociales Porque es difícil siempre hacer un estudio econométrico en economía Es decir, inversión, publicidad, clientes asegurados El que cree que no cree en esto ¿Cómo has entrado en tu caso? Al final lo que intentamos es poner objetivos cuantitativos y cualitativos decir, para jugar, es decir, si alguien está esperando que en dos meses esto sea la panacea, hay algún caso, pero no es habitual cuando no creen en nada si no creen, no creen, y si no creen al final no vas a hacer nada, porque realmente para sacar partido a todo esto tienes una estrategia interna es decir, viene desde dentro de la empresa si desde dentro no se potencia olvídate, sobre todo a, a nivel de, de, en una pequeña empresa es más fácil montarlo, pero en, en niveles de grandes compañías al final todo esto les provoca un problema es decir, cuando llegas a en compañías grandes un director general un consejero delegado, esto para él es un problema pero dice si yo en tres años me voy a meter yo ahora a buscarme líos porque esto implica cambios muy grandes lo que es toda la parte digital entonces realmente esta parte de transformación digital de negocio es algo que va llegando tiene que llegar pero está costando está costando y para mí no es tema de edad ¿eh? no, no es tema de edad el tema de esto es más tema de, de pensamiento en torno al negocio de si para ti lo más importante es el cliente o lo más importante es el dinero Eh, perdón, usted sabe comentar algo sobre el tema cuando vienen eh, extranjeros al aeropuerto de Málaga para se puede conseguir, para mandar su mensaje o algo bienvenido a Costa del Sol papa? y viene un mensaje automático, que yo no yo quiero saber algo sobre ese tema Hay tecnología, la tecnología Beacon, que es tecnología Bluetooth 4.0 que se puede utilizar, o por tecnología también de, de, de Wi-Fi para emisión de, emisión de mensajes Sí se pueden hacer, hacer cosas eh, por ejemplo, el tema de, de los wifi se está utilizando mucho, si nosotros entramos en un centro comercial y nos dan wifi de alta velocidad, ¿qué hacemos en ese momento conectarnos, a partir de ahí te tienen cogido por todos lados saben en cada momento dónde estás de hecho muchas veces cuando se habla de ese, de seguridad yo no soy experto en seguridad, ¿eh? pero es que el otro día tuve un caso y entonces me contaron ciertas cosas siempre se oye, no, no hagas cosas desde wifi públicos en cuanto hay un wifi público pueden acceder a todo lo de tu ordenador habláis antes de Dropbox, si es seguro si no es seguro, tuvimos un caso con unos abogados la semana pasada, que tenían todos los servidores esos son unos abogados antepotentes, todos los servidores en la oficina, y no querían Dropbox porque según la agencia que les asesoraba en tema de protección de datos, decía, es inseguro Dropbox es mucho más inseguro tener los servidores en tu oficina, eso es mucho más fácilmente hackeable, la persona de seguridad que trabaja con nosotros me dijo, mira, ahora estamos aquí me acaban de dar su wifi tengo acceso a todo eso entonces, solo con la wifi donde están esos servidores, accederíamos a todo. Hay programas que craquean las wi Entonces, no es algo demasiado complejo. Entonces, no quiere decir que no hay nada 100% seguro, pero realmente eh, también eh, hay que buscar un poco el equilibrio con todo eso. Ah, hostia, este chorizo me gusta y no el del otro experiencia, ¿por qué no vídeos que te inciten a comer chorizo? es decir, hay por ejemplo dos casos que me gustan de productos, eh, eh, conoceréis a aceros de España, el de las espadas, el, me parece brutal, y quesería, ay, esto es de Zaragoza, una, no me el nombre, es, es un quesero que está vendiendo internacionalmente gracias a todo esto y lo que consigue es generar una experiencia y un deseo de compra sobre todo jugar, yo jugaré con la parte más visual, contenidos visuales no solamente... imágenes y vídeos... Sí, ...y, y... vídeos... ...contenidos... ...y en, en cuanto a los... Eh, ...en cuanto a los alojamientos, ¿no? ...nos encontramos con que tenemos la página web... ...y bueno, yo por lo que tú estás hablando... ...pienso que está relativamente bien... ...está dinamizada... ...bueno, dentro de lo que se puede hacer, ¿no? ...en una empresa pequeñita... ¿qué hacemos? pero siempre, siempre estamos luchando con los portales de reserva o sea, lo tienen todo comprado eh, eh, tienen Google completamente monopolizado ¿no? entonces es, si no está en, en los portales de reserva sobre todo en Booking no existe ahí no se puede hacer nada ya, en sector hotelero no, sobre... no se puede hacer nada <risa> eh, a ver, claro luchar contra todo ello tiene un posicionamiento SEO brutal tiene un posicionamiento SEM brutal porque tienen inversiones multimillonarias en SEM entonces ahí han copado un mercado bastante complejo. Pero eh, están apareciendo... Quien se va a meter aquí muy fuerte es Google. Google Hotels, Google Hotel Finder y Google Flights. Brutales. Google tiene su propia aplicación, su propia plataforma de hoteles. Es Google Hotel Finder. No es muy conocida, pero entrar es una maravilla reservar hoteles. Ahí no tiene nada que ver con ninguna de las que hay. O Google Flights para coger vuelos. Una auténtica maravilla. Entonces, estos grandes en cuanto se metan van a generar más... Problemas. Pero realmente ahí es difícil competir, como bien dices. Estás dispuesto, estás, tienes que estar en Booking, en TripAdvisor. Y... Pero es un monopolio que es complicado. Sí. Si sí, sí, realmente es que lo tiene monopolizado pero al final lo que tú tienes que analizar yo por eso digo que no todas las empresas tienen que tener web 2.0 ni están en redes sociales analiza lo que a ti te funciona y lo que te funciona es decir, si tú yo estoy en Facebook, en tal pero es que no me funciona busca otro canal es decir, realmente al final es, es más de negocio analiza que te funciona y en función de eso con las nuevas opciones que tenemos mira lo que mejor te va y con, la, con los recursos con los que cuentas esto es muy importante económicos, materiales y de tiempo ah. sí, sí Sí. Cuando buscas ya no solo con el Booking sino con el posicionamiento que tenga el hotel por ejemplo puede ganar mucho a través del Google Business. Lo que pasa que hay un tema con los hoteles. Normalmente reserváis directamente en hoteles o reserváis en portales como Booking. Sí, pero dónde reserváis? El Mozama aparato. Por es más barato pero es más barato porque juegan internamente bueno yo lo sabe bien un poco los juegos que hacen pero realmente por otro tema atención al cliente yo reservo siempre con booking desde que tuve una experiencia negativa y booking me solucionó la vida en un momento crucial para mí booking lo es pues, todo es decir de llegar a un hotel no haberme lo solu no tener solución lo hice por booking en un país extranjero 12 de la noche donde me iba a quedar tirado llamé al servicio de booking y en menos de 10 minutos tenía mi habitación entonces para mí ese servicio lo vale eh, no digo que, que hay hoteles que den un buen servicio, pero he tenido experiencias malas con hoteles directos Donde auténticamente me he quedado tirado en la calle Entonces al final, también es experiencia Y por desgracia en eso sí dependéis de a día de hoy Porque la gente, aunque estés presente, como él bien dice, que te apoye para que el hotel vaya Pero mucha gente se va a Booking y reserva más barato Porque los precios están más baratos Depende el momento Sé que juegan, pero depende el momento Pero en muchos casos en muchos casos, yo sí me encuentro los precios más baratos Y con diferencias grandes, en muchos casos, ¿eh? Ha ah, pasado eso, vamos. hay otra pregunta. Eh, a nivel de redes sociales también es importante lo que saber a la hora que publicar, ¿no? Porque yo creo me he fijado que McDonald's y Burger King, sobre todo en televisión y en redes sociales, eh, utilizan las horas de publicaciones pues, la que es lógica, ¿no? Antes de comer y después de y justo antes de cenar, que es cuando uno le entra al gusanillo, Y ve la hamburguesa tal y como la ponen con el, con el queso derritiendo y tal, pues entonces apetece. Eh, en el nivel, por ejemplo, en el sector hotelero, eh, ¿en qué horario tendría que ponerlo? Vale, para mí la lógica es relativa. Es decir, yo no me baso las, las acciones, no las baso en lógica, sino en datos. Eh, hay muchas estadísticas que dicen, es mejor publicar los lunes en Facebook a las 10 de la mañana. Son medias, es decir, a mí, cada marca, incluso por sector, cambia. Yo lo que haría es analizar, en tu caso, cuál es el mejor momento en cada canal fuera de las estadísticas porque cada empresa hay empresas que lo lunes va muy bien otras los sábados otros independientemente entonces yo al final me baso en los datos porque muchas veces la lógica es relativa ¿y hay alguna alguna aplicación que te permita analizar Había, bueno, los días de Google la actividad y tal? Trabajamos a ver, creo que trabajamos con Social Bro con la parte de Twitter donde nos da nos da todo eso con Social Bro. y luego trabajamos con otra herramienta pero y nos da esos datos que es Social Pain, que es una herramienta de monitorización que nos da datos también por red social de cuál es el momento, pico, hora y ya peor cada marca sí. Sí. Me gustaría preguntarte que, qué cosas puede hacer una PyME de, con un bajo presupuesto en realidad aumentada qué tendencia o qué puede hacer porque se hacen cosas maravillosas pero claro, con un programador y un carga exportada. A ver, en tema de realidad aumentada eh, son caras. Es decir, en cuanto haces cosas, estamos en un proyecto inmobiliario ahora mismo de realidad aumentada y te vas fácilmente por encima de los 8 o 10 mil euros un proyecto. Pero hay aplicaciones, mira, hay una es que no me acordaba. Y puedes hacer cosas así un poquito más sencillas, pero también piensa realmente si te interesa o no. Es decir, Aunque el coste sea bajo, pero pues dice, vale, pero eso que voy a invertir realmente me, me, me interesa ahora mismo aquí o esa inversión sea pequeña o grande prefiero destinarla a otro sitio. También analizo un poco todo eso. Perfecto, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a Juan Melodio.